Serrat y Sabina, dos pájaros que regresan. Después de una larga espera, los españoles confirmaron su presentación en Argentina para el segundo semestre del año, según informa la pavada del diario Crónica. Más chimentos. En la nota. Confirmado el regreso de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, juntos a la Argentina. Producidos por Bluteam llegarán en el segundo semestre del año, no lo hacían juntos desde 2012. En principio, el reencuentro de los dos cantautores se dará en Buenos Aires, y están viendo si será en el gran Rex o el Opera, y las fechas. Todo dependerá de la venta de localidades, en un momento complicado de la economía local. Siempre es bueno verlos. Vida ajustada de horarios la de Benjamín Vicuña, quien sigue grabando Argentina, Tierra de Amor y Venganza, por suerte cerca de la casa que tienen con la China Suárez, pero muchas horas. El actor, además, es uno de los protagonistas de Terapia Amorosa junto a Violeta Urtiz Berea y Fernán Miras, en El Picadero. Dado que es probable que extiendan su contrato en. Polka, la gira que tienen programada desde el 13 de junio será los viernes, sábados y domingos. En esa misma situación está Fernán Miras, de manera que fue consensuada. Ya tienen programado Chile, Paraguay y Uruguay, pero arrancarán en el gran Buenos Aires. Tal y como anticipamos, Roberto Moldavski termina el lunes 4 de marzo en el Roxy de Mar del Plata, y luego viaja a España a cumplir con sus funciones en el Teatro Maravillas. Al parecer, la película que quiere hacer telefe con el comediante sería en el segundo semestre. Por otra parte, su garbaja en forma definitiva el 10 de marzo y ahí arrancaría Laurita Fernández con la obra Piso de Soltero, junto a su pareja Nicolás Cabré. Los productores Adrián Suárez y Nacho Laviaguerre están pensando en Fabián Vena como el tercero en la pieza teatral. Veremos. ¿Qué? Tras la realización de varios castings de la directora Carla Calabrese, para elegir al protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche, quedó elegido el joven actor Iñaki Aldao. Así va completando el elenco en el que está Melanie Lenoir, que ha hecho varias comedias musicales con Calabrese en el Maipo. Entre ellas, streak el musical y Sueño de una noche de verano. La fecha de estreno es el 13 de abril en el Maipo, Sala Grande. Ya están ensayando de lunes a viernes Flor Peña y Maika Migorena, en una sala de Palermo, la comedia musical Cabaret, dirigidos por Claudio Tolcachir, que irá al Teatro Liceo. En el elenco están Graciela Pal, Juan Guilera, Flor Viterbo, Rodrigo Pedreira, y Cintia Manzi, con escenografía de Alberto Negrini y vestuario de Renata Schusein. La idea del productor Gustavo Yankelevich es estrenar en los primeros días de abril. Habrá que ver si Flor podrá hacer las dos cosas, estar en el jurado del bailando y cumplir el papel principal e histórico de este clásico. Se sigue grabando en Mataderos el tigre Verón, con Julio Chávez y Andrea Pietra, como la pareja un tanto malévola, del capo del sindicato de la carne. Se supone que ocupará el espacio de los unitarios del miércoles en el 13, pero aún les falta grabar muchos capítulos, lo que significa que saldrá al aire después del mes de abril, Por este trabajo Chávez no hará teatro este año, y dejó para 2020 la apuesta de una obra de su autoría. El actor director mediático José María Muscari, quien está escribiendo una obra para el multiteatro con cuatro parejas, cuatro actrices, cuatro actores... Se suma al programa de Reinaldo 7K en Radio con vos FM 89.9 Muscari es muy amigo de la actriz autora Mariela Asensio, con quien trabajó mucho en Off. Fue la protagonista elegida para Boy you All, y que además tiene una dupla creativa con 7K. De esta forma Muscari tendrá tres días a la semana en radio y seguirá con su programa Muy Muscari en el canal de la ciudad. Como era de preverse, esta temporada fue mucho menos que óptima en venta de localidades, en el acumulado de lo que va del verano. Las tres plazas tuvieron caída, en Carlos Paz, un 23, en Mar del Plata, un 30 y en Capital, llegará al 17. Siempre con respecto a 2018. Es lógico entonces que los actores barra actrices se quejen de la situación económica que les afecta en forma directa en sus trabajos. Esa es una de las razones por las cuales hay tantos elencos en gira. El lunes regresa Alejandro Fantino con animales sueltos, a las 23.15, al término de Intratables. Lo acompañan en la mesa Romina Manguel, Maximiliano Montenegro, Javier Calvo, Daniel Santoro, Fernando Carnota, y los invitados del mano a mano con el conductor. En un año de elecciones la van a tener bien polémica, noticias y situaciones no les van.